Ya yeah. Estoy con MC ah. Esto es Recuerdo En el 2022 mi Hoy tu recuerdo Sigue fresco En mi memoria ah, Y tu amor hey, Aún en mi corazón Yeah. Esto iba perfecto, pero se fue todo a la mierda Ay este dolor, ey, aún en mi corazón yeah. Por más que lo intente, no puedo olvidar Este dolor que siento, no puedo parar Besos en mi frente, lo pueden curar Como saco en mi mente a la mujer ideal yeah. A la mujer ideal Yeah, yeah, yeah. Que fui yo el que no se dio cuenta. Tú dando el 100, yo menos del 50. Conmigo era estrés y te pasó la cuenta. No te puedo culpar cuando fuiste perfecto. Esa es la cuestión, contigo quiero estar. Pero mereces algo mejor. Me siento como un tonto, quiero mejorar. Pero no sé si se acabó tu amor. Si tú quisieras, lo puedo intentar. Dime que sientes, mami, por favor. Cuando tú quieras, te paso a buscar. Solo envíame tu dirección. Ey. Solo envíame tu dirección Whoa, oh. yeah, yeah, yeah. Hoy tu recuerdo sigue fresco en mi memoria Y tu amor hey, aún en mi corazón yeah. Hoy tu recuerdo sigue fresco en mi memoria Y tu amor hey, aún en mi corazón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 Que fui yo el que no se dio cuenta, tú dando el 100, yo menos del 50. Conmigo era estrés y te pasó la cuenta. No te puedo culpar cuando fuiste perfecto Y en mi chaqueta todavía queda rastro de color. Ey, y le pedí a una estrella que otra vez pudiera sentir tu calor. Ey, pero solo me queda ahogar mis penas con alcohol. Yeah. Y yo no bebía, es que no podía con este dolor. Ya aún no puedo, hey. solo no puedo. No, un uh, no. Whoa, oh. yeah, yeah, yeah. Yeah. Hoy tu recuerdo sigue fresco en mi memoria. Y tu amor, hey, aún en mi corazón. Ya dicen los tambores.